La jueza que conoce el anticipo de pruebas en el caso de la adolescente asesinada Emily Peguero fue recusada por la defensa de Marlene Martínez. Esa jueza se ha administrado muy mal. Déjeme decirle. No hay una petición que nosotros le hayamos hecho, que ella haya cogido. Todo lo que le pide la Fiscalía, lo acoge. Este uh, anticipo de prueba no es más que una, pues, una complacencia al Ministerio Público. Y sin embargo nosotros le pedimos un anticipo de prueba hace muchísimo tiempo. Y ya la declaré en anticipo de una señora que se iba para Italia y se fue para Italia. Un testigo presencial de que Malin ese día, 23 de agosto, del año pasado, se pasó el día entero con ella en la capital, el día que murió M. El abogado de Marlin Martínez también agregó en los medios de comunicación que la jueza Isolina Contreras, del primer juzgado de la instrucción, está prejuiciada en el caso. En tanto, que uno de los abogados de la familia Peguero, José Hopelman, manifestó. Y arbitrarios planteado por el abogado Candido y la barra de la defensa del dictado. Esa es la razón de hoy. Se presentó una recusación a última hora, ya cuando era inevitable conocer la prueba, en una actitud... Franco exprecio a la honra que debe representar la Toba de la Abogada. Pero como ya les digo, estamos dispuestos a venir mil veces aquí. Estamos en todas las condiciones de volver, mañana, pasado, en Semana Santa, cuando fuere. Siempre y cuando se demuestre aquí que lo que estamos argumentando es correcto. Y quede claro, no para mí, sino para la opinión pública nacional y para el país que todavía tener una toga de abogada puede ser que sea que de honra y de mucha. La audiencia del conocimiento de anticipo de pruebas fue reenviada para el próximo lunes 26 a las 11 de la mañana, donde la Corte previo a esto deberá conocer sobre la recusación. Que vinieron a eso porque no tienen argumentos válidos para enfrentar esta situación y se recurre a la chicanería jurídica. Por eso vino hoy un equipo que lo trajo Cándido Simón. La audiencia inició a las 5 de la tarde matizada por múltiples incidentes presentados por los abogados de Marvin Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.